¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y les voy a traer un par de minutos nada más, porque quiero mostrarles hoy una propuesta para la manera más de estilo de anudar un full art. Un full es una es una bufanda más larga que lo normal a veces pueden llamarse pasmina o sharp pero el nombre para denominar este accesorio masculino es pula, y es algo como esto, ¿no? más largo que lo normal y la primera propuesta que les voy a hacer es esta, y después es de otras más pero hoy por lo pronto vamos a quedarnos con una, la doblamos así a la mitad, partes iguales la pasamos atrás de nosotros abrimos este, esta parte así, la mano le damos la vuelta y hacemos un, una horca en esta horca pasamos las dos puntas juntas apretamos cerramos y nos queda como nudo de corbata, se ve mejor, se ve con más estilos, con más cuidado y por lo pronto ya no caen en, el, en la fórmula fácil que usa todo el mundo para anudar y acomodar una bufanda o un fular como este. Espero que la, la información les sea de utilidad y nos vemos para que les dé otra segunda opción de cómo anudar banda larga o fulano les oye muy bien